cuando podemos compartir con todos ustedes estos momentos del programa diferente a todos. El Superdebate en Radio y Televisión. Les quiero recordar que este debate lo emitimos de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde en la voz del Río Grande, 910 AM en la ciudad de Medellín y a través de Facebook Live y a través de, del YouTube. En Facebook Live estamos en Rafa Gol al aire y en, y en YouTube a través de Rafa Gol. Así que bienvenidos a... Eh,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 el 232-4604-018-051-5015, 232-4604-018-051-5015, estaremos entregando el reloj de Mario Precisión Suiza y este espectacular balón. Pausa y ya regresamos, permiso.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 Tenga seis títulos, ¿eso qué mentira es? Sí, pero mira que hace cuentas que los Cúcuta se han ganado un campeonato, sí, pero hay equipos que, que no han ganado es que un no solo comparo, campeonato, como el Quindío, yo, como el ¿cómo? Deportivo no Pereira. la importancia del Medellín con Cúcuta y con Aguas, bueno, bueno, la comparo con Nacional, con Millonarios, con claro. Santa Fe, con Deportivo Cali. Bueno, pero Cali, a usted le preocupa a los a los la situación actual de Nacional, que no ha no, contratado sí, todavía. le preocupa, pues, pues, porque se hasta acabó la... el año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 O de cualquier equipito de uruguay pues porque no se busca en Colombia y cómo así que están buscando un delantero que de en México y el mejor atacante de Colombia está aquí no tiene equipo y se llama Fabián Zambuesa, pero como Nacional andan dormidos Junior que sí está despierto ya le echó el ojo al argentino ya le tiene el ojo echado al argentino y seguramente se lo llevará porque Amaranto Perea sí sabe dónde pone las garzas. ¿usted le conclusión a usted le quedó mal?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 Ya el Dan Carlton puede funcionar normalmente. Ya la vida del Dan Carlton no está, no está en este momento sí, desvirolada, porque sí. como hay tantos plantones todos los días uh -huh. y tanto rechazo a Giraldo, ¿vio, don Raúl? Pero, pero vos estabas de, de acuerdo Raúl? con los plantones. ¿Y ¿Y don que diste? Es que, apoyo, Vio, don apoyo? Raúl. Es, es que estoy de acuerdo ah. con los plantones. Lo que estoy de acuerdo es con la posición como la suya. Que usted estaba de acuerdo con los hinchas Yo y ahora está tirando reveres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 eh, ahora y Juan Cruz Real, el Juan Cruz Real trae dos tipos de Europa que le dan la mano como... ¿A usted se va a quedar aquí, en el saludo ¿no? ahí? Sergi, ¿no? Sergi Escobar, que es español, y Leonardo Felicia, argentino, llegan de Europa y le dan la mano como sus asistentes técnicos, eso es un poco, la gente lo conoce, y pone a Cristian Julián, el único colombiano del cuerpo técnico, como preparador físico. Hoy los hinchas de la América están...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 El Superdebate por Teleantioquia.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 ¿Cuál fue el mejor jugador de nacional este año? Pero espero que esto no admite discusiones, porque estos son temas totalmente subjetivos. Para mí el más teso de nacional se llama Baldomero Perlaza. <risa> y del Deportivo Independiente No, un no, no momento, ¿y por qué? Porque hombre fue un tipo que aportó liderazgo, aportó fortaleza, le ganó la partida a Tobea, ah, y ya se rió por allá Osorio.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 voto para el rifle va 2-1 no gana el rifle andrade añoñi ¿Y, y es qué dijo usted que esto era no. qué ah, no, no, no. y yo qué estoy diciendo no, no, añoñi añoñi. el que quiera saber qué quiere decir añoñi consulte en el diccionario claro, ¿no? ya, eh, que Lucio, palabras y a, de palabras cariño y, y, a, y, a y no se puede vivir no sin hablar de Juan Carlos Osorio ¿Y ¿Y ya han hablado de él sin nombrarlo el sí, sí, sí, sí, señor Juan Valdomero? Diego Arroyave dos personas pero calmate de... ventarrón a ver Juan Diego Arroyave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 20 en Atlético Nacional es el rifle Andrade. No, ya no es el rifle, es el explosivo Andrade. Ay, oh, qué risa. Oh, Arroyave. ¡Jua! ¡Juá! Ahora entre, sí, entre otras eh, eh, cosas Ahora sí busca Arroyave eh, para entre que, otras que le haga otras la segunda. Cosas, ahora le digo a entre, año, para le entre otras cosas para que una vez se bajen de la nube ustedes, señores comunicadores. Yo no entiendo por qué están pidiendo es que que se pronuncie Nacional. Eso es el que tiene que pronunciar, no, si es, un personal, sí. es un caso particular, es un caso